El virus no se ha parado a la puerta de los campamentos de las personas refugiadas de Palestina. Eh, de hecho ha entrado, el miedo también está instalado ya en los campamentos de personas refugiadas y además les ha pillado en una circunstancia en la que muchas veces escasea el agua corriente, la electricidad y donde mantener las distancias de seguridad pues es prácticamente imposible. Eh, ...la población refugiada de Palestina en concreto... ...pues se encuentra en, campo, en campamentos de personas refugiadas... ...de Siria, de Líbano, Jordana, Jordania... ...y también de los territorios palestinos... ...ocupados de Gaza y Cisjordania... ...ahí llevan ya más de 70 años... ...cuando la primera guerra árabe israelí... ...pues les hizo salir... Eh, ...pues de la Palestina histórica... ...por causa de la violencia... ...desde entonces están ahí esperando... ...pues una solución justa... ...y definitiva a esta situación... ...y ahora pues se enfrentan... A, una, ...a un nuevo reto ¿no? ...que es cómo abordar y cómo enfrentar esta pandemia... ...con unos medios muy escasos ¿no? ...y sin estar preparados para poder superarla con éxito... ...como en otros lugares del mundo... ...en los campamentos de personas refugiadas... ...pues se tomaron medidas a principios de marzo... ...para intenta, intentar controlar la pandemia... ...como bueno cierre de escuelas, limitaciones de movimiento... ...cuarentena para las personas que eran sospechosas... ...de portar el virus... ...entonces la situación está afectando ahora mismo... ...en las diferentes áreas donde se encuentran los refugiados... ...y las refugiadas de Palestina de diferente manera... ...pero sí que existe pues ese temor... ...no solo a las consecuencias en la salud física... ...que pueda tener el virus... ...sino también a las consecuencias sociales y económicas... ...que de hecho ya se están notando en estas áreas... ...y entre esta población... ...por poner algún ejemplo, en Siria... ...pues eh, nos estamos enfrentando a una situación de crisis de salud sanitaria... ...cuando ya estábamos metidos de lleno... ...en una situación de crisis humanitaria a causa de la guerra... ...en Cisjordania, a pesar de las medidas de confinamiento... ...y de la alarma impuesta... ...pues se siguen derribando viviendas de población palestina... ...y en Gaza, la comunidad internacional... Advierte que las consecuencias pueden ser catastróficas en el caso de que se desate un brote importante del, del virus de la COVID-19. Recordamos que Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, donde viven alrededor de dos millones de personas, en una franja que tiene de largo pues 41 kilómetros por entre 6 y 12 kilómetros de, de ancho. Eh, las medidas de confinamiento allí pues, ya están teniendo unas consecuencias devastadoras porque pues, se están llevando a cabo en unas casas que muchas veces no tienen ni agua corriente y cortes de electricidad, los cortes de electricidad son diarios y además eh, se pues, están reabriendo cicatrices de una situación que viene ya marcada por incursiones militares y por un bloqueo atroz impuesto por Israel. Eh, bueno, de hecho, a Gaza el confinamiento le pilló ya después de llevar más de 10 años confinada. Sobre las consecuencias sociales y económicas, pues tenemos que en Gaza los datos de desempleo eran de un 50% antes de la crisis y ahora, con la pandemia, pues se espera que se van a agravar y pueden llegar hasta el 70% de desempleo. También Gaza contaba ya con una crisis de salud mental bastante notable y... ...pues también tememos que, que eso se va, se va a agravar y va a empeorar... ...y bueno y siempre nos hacemos la pregunta de UNRWA ...de qué pasa con las mujeres ¿no? ...pues toda esta situación de estrés, de confinamiento... ...de inestabilidad, de más inestabilidad todavía... ...pues está provocando pues eh, que la violencia contra las mujeres aumente... ...y además los servicios sociales pues han, se han visto suspendidos... ...y estas mujeres que acudían muchas veces a estos servicios... ...pues han quedado en cierto modo desamparadas... ...de todas maneras... ...¿qué estamos haciendo para intentar paliar esta situación?... ...pues han puesto en marcha servicios telefónicos... ...tanto de, para sanidad como para atención psicológica... ...que la verdad es que están teniendo muy buenos resultados... ...muy buena acogida ante la población... ...también se están haciendo reparto de víveres... ...y de medicinas casa a casa... ...para que las personas no tengan que salir de sus domicilios... ...y la, y la educación por supuesto se ha adaptado... ...a un formato online". La población refugiada de Palestina lleva más de 70 años... ...siendo un ejemplo en su capacidad de adaptación y resiliencia. Os quería dar el ejemplo de Fayid, que es una niña de 13 años, refugiada palestina, que vive en la Franja de Gaza. Cuando se decretó el cierre de las escuelas, ella quiso apoyar el trabajo que hacen los profesores y las profesoras de manera online y creó unas pequeñas clases para los niños y las niñas que viven con ella, para que estos no pierdan el ritmo de estudio. ¿Por qué lo hacía? Pues simplemente por una motivación pues de ayudar y de poner en valor algo que la, la verdad es que las familias palestinas valoran muchísimo, como es la educación. Eh, bueno, en UNRWA hemos estado, estamos, planteamos una situación de emergencia y una acción de emergencia clara cuando se decretó la pandemia y hemos estado ahí, estamos ahí tratando de frenar los contagios y de que se expanda, sobre todo en la franja de Gaza. Por ahora se ha controlado, aunque la verdad es que estamos en un momento que la situación puede cambiar y que esperemos que no, pero podría empeorar. Eh, bueno, ahí están y estamos súper agradecidos y agradecidas de que estén ...todo el profesorado, todo el personal sanitario... ...poniendo todo lo que está en su mano... ...para que esta situación no vaya peor... Y poniendo toda su ilusión y readaptándose... ...de una manera ejemplar a esta situación... ...y también pues niñas como, como Fallir... ...que son un ejemplo, que son toda una inspiración... ...que lo único que tienen en su mente... ...es la idea de cuidarse y de cuidar a los demás... ...para poder salir airosos y airosas de esta situación... ...entonces yo creo que la, la COVID-19... Solo se puede, se puede combatir de esa manera a través de cuidarnos, de cuidar a los demás de, y de la solidaridad humana y la solidaridad entre países también.